Señor Ministro, el motivo de su visita por Pedernales. Mira, Venimos de un recorrido que comenzamos en Cajabón, esta mañana muy tempranito. Seguimos por Elías Piña, luego Jimaní y ahora estamos en eh, Pedernales. Ustedes vieron, con los constructores y los supervisores de la verja perimetral inteligente que se está construyendo en nuestra zona. Es una supervisión que estamos haciendo, buscando cómo avanzar más rápido. Hemos tenido todo el apoyo en nuestro equipo, de tanto de ingenieros como el personal de operaciones nuestro para seguir avanzando en esta obra que ya es una realidad ¿De cuántos kilómetros se está hablando en sus inicios en Pedernales? El Pedernales son 7.8 kilómetros eh, ya ustedes vieron parte de las trochas que se han ido abriendo se han hecho todos los estudios de ingeniería que hay que hacer previo a la obra y ya se va a avanzar más rápido se está construyendo la veja perimetral 200 metros después del río que divide ambas islas. Hay una gran preocupación en el pueblo dominicano, principalmente aquí en la parte de Pedernales, donde se dice qué va a pasar con el río que divide entonces las dos islas si se le queda automáticamente del lado haitiano o qué ocurre en esa parte. Eh, eh, un decreto presidencial declarando la autoridad pública 200 metros desde la frontera hacia el territorio dominicano. No es que la verja se va a hacer a 200 metros, dependiendo de las condiciones del terreno se va a hacer a 10, 15, 20, 30 metros, 40 metros. Ahora se va a hacer con una carretera a ambos lados de la verja y con puertas para que nuestros militares puedan patrullar. O sea, no se está cediendo ningún terreno a los vecianos. ni a ellos le interesa tampoco. En las partes donde se ha construido la verja experimental actualmente, ¿cuáles son los beneficios de forma per que se están recibiendo? El pueblo dominicano, bueno, Juan se, redu Baísla. se reducen todos los ilícitos, todos los ilícitos se reducen porque usted, la verja es un canalizador para que todo lo que se vaya a hacer se haga por los puestos de pasos formales y evitar los contrabando, las drogas y todos los ilícitos que cualquier frontera del mundo se da.